El corazón de la casa se va a manejar alrededor de la piscina, en donde en la piscina vamos a tener varias actividades al mismo tiempo, tanto el área del comedor en la parte exterior, como el área del bar, como el área de la hoguera, así como también una vista permanente de las áreas sociales de adentro de la casa, de las habitaciones y también de la parte de la cocina. De manera que los niños sí puedan convivir a la vez que están conviviendo los adultos y así de manera que también se pueda dar en el tiempo en la noche se pueda mantener la actividad en allá de la piscina y que las habitaciones que están en la parte frontal de la casa mantengan un nivel de ruido oportuno. Muy importante saber que en el concepto de la casa manejamos la seguridad a nivel visual, a nivel auditiva y a nivel físico.